De las zonas más vulnerables de este municipio de San Francisco de Macorís, el Barrio Azul forma parte. Pues en la temporada ciclónica, esta zona ha resultado golpeada por los embates de la naturaleza. Las constantes lluvias de la onda tropical Beryl han puesto en alerta a sus residentes. Pero la, esta gente siempre asustada, cuando llueve por aquí. Todavía las autoridades no han tomado la precaución debida correspondiente al caso. ¿por qué? porque gracias a Dios el río se ha mantenido a un nivel bajito pero en cualquier momento de madrugada con la cantidad de lluvia que está cayendo no sabe qué puede suceder y lamentablemente como en otro caso anteriormente yo le he dicho a ese sector eh, no se le ha tomado en cuenta ni se le ha dado el apoyo como se debe porque hay no, es un área no habitable para seres humanos vamos a este medio para que se los vecinos sean ellos los los protagonistas de su propia tragedia y que no esperen que suceda lo mismo del año pasado. Que se mantengan alerta y que se hagan lo antes posible, que se mantengan preparados, porque muchos de ellos piensan en cositas y en cosas y lo material vuelve, pero la vida es una. Específicamente en el barrio azul, la zona más vulnerable de San Francisco de Macorís, en tanto que sus residentes se mantienen atentos a los boletines del COE con el temor de que en cualquier momento puedan perderlo todo, ante la mirada indiferente de las autoridades del gobierno y locales. Para NTN, reportó Joanny Paulino.